Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Cobo. Quiero darte las gracias por tu interés en el curso de Técnicas de Creatividad. Jesús Mirapeix ya te ha hablado en otro vídeo sobre los contenidos del curso. Yo quería ahora contarte cómo vamos a trabajar durante estas semanas que tenemos por delante. Seguro que tienes muchas dudas. Bueno, vamos al grano. Vamos a empezar por el horario. El curso realmente no tiene horario. Puedes acceder a él a la hora que quieras. Pero sí que tiene un ritmo. Es decir, cada semana va a aparecer el material de un nuevo módulo. Y tendrás un plazo. ...de dos semanas para trabajar con ese módulo y hacer las actividades que hayamos pensado para él. Para nosotros es importante seguir el ritmo, porque el material, los vídeos, los puedes ver siempre que quieras incluso, aunque el curso haya finalizado. Pero las actividades, que es una oportunidad genial para aprender más y practicar los consejos que vayamos dando y las técnicas de creatividad que vayamos viendo... Lo interesante es que las puedas compartir con otros compañeros y que puedas evaluar el trabajo de otros compañeros y que otros evalúen el tuyo. Piensa que la evaluación por parte del profesor en un curso como estos es casi imposible. Puede haber miles de vosotros siguiendo este curso ahora mismo. Por eso se basa todo en la evaluación entre pares, entre vosotros mismos. Por eso queremos que estéis trabajando todos en las mismas cosas a la vez. Bueno. ¿Y qué hay que hacer con el curso? Tú entras a la plataforma y que te encuentras? Pues te vas a encontrar fundamentalmente unos vídeos de los profesores y algo de material adicional y complementario. Y además de estos vídeos que tendrás que ver, vamos a proponer actividades para poner en práctica lo que contamos en los vídeos. Estas actividades son de evaluación, fundamentalmente. Hay unos test de evaluación que son unos test de respuesta múltiple en el que hay varias preguntas, tienes que elegir la respuesta que consideres correcta, tienes varios intentos para realizarlos, pero tienes que acertar, si quieres que se den por superados. Y el segundo tipo de actividad de evaluación, que es para nosotros muchísimo más interesante, es lo que se llama una actividad P2P, peer-to-peer, -peer, o de evaluación entre pares. En este caso tienes que hacer un trabajo... Por ejemplo, pues practicar una técnica de creatividad, proponer una idea, buscar información y el resultado de tu trabajo, eso lo tienes que entregar como entrega de la tarea en la plataforma. Pero ahí no hemos acabado. Hay una siguiente fase en la que tienes que evaluar el trabajo de compañeros tuyos. Y ellos, de forma anónima, van a evaluar también tu trabajo. Estas tareas P2P son las que nos parecen realmente las más interesantes, porque evaluando a los demás se aprende muchísimo, mucho más que viendo los vídeos de los profesores. Bueno, hemos pensado un tercer tipo de actividad, en este caso no evaluable, en el que de forma más informal te vamos a proponer, pues no sé, poner, hacer algún comentario en los foros, dar tu opinión sobre algo, en fin, pero esto no contará para la evaluación. La evaluación del curso es muy sencilla. El curso se considera superado o no en un porcentaje. Ese porcentaje puede llegar al cien por cien. Bueno, si haces todas las actividades obligatorias que están claramente marcadas, las actividades obligatorias del curso, todas, llegas al 100% de superación. Y en ese caso tienes derecho a pedir lo que se llama el certificado de superación, que es de pago, no es gratuito, es un certificado de pago y que te acredita que has superado el 100% de las actividades. Pero si haces al menos el 75% puedes conseguir el certificado de participación. Este certificado... Reconoce tu participación en el curso y es totalmente gratuito y además se emite de forma automática. En cuanto llegues al 75% de superación del curso, te aparecerá en la página de la plataforma para descargar. Si te interesan estos certificados, te pedimos que hagas estas actividades obligatorias y que tengas cuidado con las fechas de entrega, porque ya te adelanto que estas fechas son totalmente improrrogables, no se pueden aplazar. El plazo para hacer estas tareas va a ser siempre de 15 días, o sea, dos semanas exactamente, desde que empieza cada módulo. En las tareas P2P, como además hay una siguiente fase en la que tienes que evaluar a tus compañeros, vamos a dar una semana adicional de plazo. Bueno, igual te estás preguntando, ¿cuánto esfuerzo hace falta dedicar a este curso? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Hemos calculado el grado de dedicación a este curso en unas dos horas por semana. Ese es el grado de dedicación necesario para superar. Dos horas aproximadamente por semana. Hay unos 30 minutos a una hora de vídeo de los profesores y el resto del tiempo se puede dedicar a hacer las actividades obligatorias que te proponemos y si quieres también las opcionales. Bueno, ¿y qué ocurre si tienes una pregunta, una duda? ¿Dónde lo puedes poner? Bueno, pues la herramienta de participación de este curso es el foro. El foro, que lo que tiene son fundamentalmente mensajes ordenados en categorías, es lo que te va a permitir contactar con los profesores y con tus compañeros. Nosotros hemos creado categorías en los foros, por ejemplo, una categoría dedicada a cada una de las actividades, para que pongas cualquier mensaje relacionado con esa actividad. Hay otra categoría de sugerencia, etc. Nosotros queremos fomentar estas herramientas de participación social, porque un curso como estos... Lo más que puede aportar, aparte del material, que siempre se puede dejar disponible en la red para consultar cuando uno quiera, es la participación y el estar en contacto con gente que está interesada en lo mismo que te interesa a ti. Así que es una oportunidad muy interesante. Por otro lado, la plataforma X va a premiar tu participación. Si te fijas, en los mensajes de los foros hay un apartado para votar en el que puedes dar tu voto positivo o negativo a ese mensaje. Bueno, haciendo esto, contestando preguntas, planteando preguntas, la plataforma va a ir acumulando puntos, lo que llama el karma. Y ese karma te va a dar derecho a medallas, medallas de buen compañero, por medallas por plantear buenas preguntas, etcétera. Desgraciadamente no podemos canjearte por dinero en metálico estas medallas o estos puntos, pero queda así reconocida tu participación. Y por último, ¿qué ocurre si aparece un problema técnico? Pues una página que no puedes acceder, no puedes entregar una actividad. Bien, En este caso tenemos que decirte que los profesores podemos hacer muy poco, no tenemos un acceso especial a la plataforma, no podemos verificar ni arreglar nada. En este caso lo mejor es que accedas a la página de soporte donde hay un formulario de soporte en el que planteas tu problema y el personal técnico de Miriada X lo puede solucionar. Ten en cuenta que este personal no lee los mensajes de los foros. La forma de contactar con ellos es a través de esta página de soporte. En cualquier caso los profesores estaremos pendientes para intentar ayudar en todo lo que podamos, pero la forma más efectiva ante un problema técnico es la página de soporte. Bueno, yo ya no te cuento más de momento y te animo a ver el siguiente vídeo en el que te voy a contar los problemas típicos que te puedes encontrar al seguir este curso y cómo solucionarlos. Te recomiendo verlo porque te puede ayudar mucho a que sea una experiencia de aprendizaje lo mejor posible.